Muchas gracias eh, por las palabras eh, al presidente de la ONCE, a don Miguel Carballeda, pues también al representante del Comité Paralímpico Español. Para nosotros es una satisfacción enorme poder anunciar que nos incorporamos al equipo de comunidades que ya tienen este programa de relevo paralímpico. Para nosotros eh, la protección y la integración de las personas con discapacidad es una prioridad, como ya hemos tenido ocasión de demostrar en otras áreas. Pero, efectivamente, yo comparto todas las inquietudes y todas las quejas y, y, por supuesto, es un reto que tenemos todos en común como sociedad el ir superando todas esas barreras, en ir derribando esos muros que, que dificultan la integración de las personas con discapacidad para que puedan llevar una, una vida eh, como la que se merecen y como la que ellos desean. Eh, tanto el director general de deportes como, como yo y como el Gobierno en su conjunto Hemos definido el deporte, desde que entramos en el Gobierno, como una eh, potentísima herramienta de transformación social. Y si lo es a nivel general, eh, pues con la juventud con toda la sociedad, yo lo creo, creo que es más si cabe con las personas con discapacidad. Efectivamente, vemos como personas con discapacidad sobrevenida por un accidente o por el motivo que, que fuera, pues se encuentran en el deporte una nueva oportunidad, una nueva ilusión, una nueva esperanza, de tener una vida, un reto, y nosotros como administración pública tenemos el deber, el deber total, de facilitar que eso sea así. Creo que este nuevo acuerdo es una gran oportunidad para hacer del deporte una herramienta de transformación social y de integración de las personas con discapacidad y queremos aprovechar esa oportunidad. Además, me gustaría poner de relieve que tenemos a un magnífico director general de deportes que como ya se ha dicho ha sido campeón paralímpico y ha sido un deportista ejemplar con numerosísimos títulos, pero que además eh, él, como lo ha vivido eh, y lo vive cada día en sus propias carnes, sabe efectivamente la importancia del deporte para las personas con discapacidad y creo que la mejor muestra de nuestro compromiso con, con eh, las personas con discapacidad es el, el propio director general de deportes que lo vive en primera persona y que sabe perfectamente cuáles son las necesidades de todos ellos. Nosotros, más en Castilla y León siempre hemos sido eh, tierra de grandes deportistas paralímpicos. A mí eh, me llena especialmente orgullo, por ejemplo, que tengamos a una deportista como Marta Fernández, que fue premiada en el año 2021 como la mejor deportista absoluto de Castilla y León. No con no categoría de discapacidad, ¿no? sino de todos los, los, los deportistas. ¿no? Y creo que ese debe ser el camino a seguir, el tratamiento pues, con, con toda la, la normalidad de de estas situaciones, el tratamiento integrador y el tratamiento de más oportunidades y poner el foco en ese enfoque de igualdad, ¿no? No el igualitarismo que muchas veces se quiere promover, sino la igualdad de oportunidades, el entender las distintas situaciones que vivimos cada uno de nosotros, pero siempre respetando que cada español, que cada castellano y leonés eh, pueda acceder a, a unas mismas oportunidades. Y en eso estamos. Y la ONCE y el Comité Paralímpico Español siempre van a encontrar en, en este Gobierno de la Junta de León un aliado, un buen miembro de ese equipo para mejorar eh, la vida de las personas con discapacidad. Así que simplemente lo celebro, este acto, y espero que también, como otras comunidades han tenido esos datos de mejora y de más integración, dentro de un año podamos estar celebrando pues, más inclusión y más integración de personas con discapacidad, porque así eh, estaremos brindando un futuro mejor a todos ellos.